Desde Telenor a nivel nacional. No puedes seguir a través de Telenor. Punto... Con y a través de todas nuestras plataformas Y redes sociales Mayelen Duarte, ¿cómo estás? Hola Roberto, queremos mandarle un abrazo A todas esas, esas personas Que están en Estados Unidos Y que siempre sacan ese tiempecito para compartir con nosotros Mira Mayelin, la gente quiere saber lo que está sucediendo en las redes y Obligatoriamente la es la única forma de La preguntar. única persona autorizada a nivel nacional Que no es que Santiago Matías No es que que va la porque no, no Génesis Méndez del portal Telenor Con Vamos para allá Mayelín. Hola Génesis Hola Mayelín. Génesis, ¿cómo estás? ¿Cómo no, estás? No me caliente con el, ¿Con, ¿Con, con quién? Él, ¿Con, con tu amigo te he dicho, Si tú tienes mío. miedo, cómprate un gato prieto. Es mío, porque, Santiago Matías. Sí, mío. pero está, está por debajo de nosotros. Le, le, le, le, le estamos comiendo los talones eh. con el portal, con el Instagram de Telenor. Estamos fuertes. Eh. Seguimos sí, trabajando. Vamos con las redes sociales y Génesis Méndez. Como siempre, todos los días trayendo las informaciones más importantes de nuestro portal Telenor, de todas las redes sociales que tenemos, así como Instagram, Facebook y YouTube. Recuerden seguirnos en Instagram en TelenorCondo, donde subimos todas las informaciones y decimos lo más destacado aquí en el programa. También recuerden ver este video a través de nuestro canal de YouTube eh, Telenor. Así pueden suscribirse y darle a la campanita de notificaciones para que puedan ver todas las informaciones nuevas que tenemos. Recuerden también seguirnos en nuestro Facebook, donde publicamos videos importantes. Quiero agradecerle primero. A los muchachos de Brooklyn Barbie me dijeron no te quiero ver más con gorra, no quiero verte más con gorra y me dieron este estilo, este flow eh, que me dieron los muchachos, este flow, no estilo Roberto que es estilo película pero un flow estilo Nueva York y Brooklyn, muchachos de Brooklyn Barbershop están en la restauración con libertad y también allá en Nueva York, en Brooklyn. Hey, en Brooklyn, ¿eh? En Brooklyn, muchachos. Luigi allá, frío y siempre viendo el programa. Bueno, vamos con la primera información y es que ayer apresaron a la esposa de César, el abusador Marisol Franco. Bueno, en el apresamiento de Marisol Franco eh, tenemos imágenes en el momento que apresan a Marisol Franco. Esa es la imagen que tenemos en el momento que fue apresada, que ya estuvo dentro, es una foto exclusiva que estuvo dentro eh, de, de su apartamento, tengo datos de que supuestamente ese apartamento donde Marisol Franco fue apresada, ya se había hecho allanamientos. Lo que se pregunta es, si se había hecho allanamientos, ¿por qué no la habían apresado? Ella permanecía en ese apartamento, en ese mismo apartamento donde se había hecho allanamientos, y que, según dijo el periodista Daniel Cántara esta mañana, en hoy mismo, dijo que había una orden de apresión en el momento que se hizo el allanamiento. O sea, ¿qué que pasó? Que a Marisol Franco, en el momento del allanamiento, que fue el pasado miércoles, o creo que fue el pasado miércoles, no, no se le hizo el apresamiento. Ahí se le hizo el apresamiento a ella, junto con sus con sus hijas, eh, con sus hijos, y tengo entendido que él se pidió que se protegieran a los niños eh, en un sitio donde estuvieran seguro. Pero ella está eh, implicada en el caso de, de lavado de activos y está acusada... En este, donde hay muchísimos más que todavía no han sido apresados. Así que Marisol Franco está detenida y anoche amaneció en el palacio, como dijo un periódico por ahí. Bueno, vamos con la siguiente información, y es que según el listín diario y publicamos en nuestro portal Telenor, que pueden verlo, se tiene entendido que entre Toño Leña y César Lausado se habían chivateado entre ellos. Se, Toño Leña, en el momento que fue apresado, mencionó. Muchas veces al señor César Abusador por algunos eh, algunas cosas que se le habían eh, culpado, él, que se le habían, se le habían señalado que había sido eh, él el responsable y que mismo César Abusador en el momento que fue apresado en, con anterioridad también dijo que Toño le había participó. O sea que entre ellos mismos se, se acusaron, como se dice en el algo popular, como dije al principio, se chivatearon entre ellos mismos y... Creo que eso fue una de las cosas que puede ser que hizo que su organización se debilitara, que entre ellos mismos se acusaran. Así que más informaciones como esta pueden verlo a través de nuestro portal Telenor. Recuerden seguirnos en nuestra cuenta de Instagram, Telenor con dos y recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube. Recuerden también en nuestro Facebook. Así que vamos ahora con Fiori. Yo espero que esta vez sí me guarden un poquito porque la polvorona de ayer se la cobió los muchachos, se la hartaron y no me dieron nada. Vamos a seguir con el toque de mediodía.